Hemos tenido inversiones de 11.000 millones de euros, de los cuales eh, como 3.000 millones han venido a España y el resto al ah, pues, mundo, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, etc. Pero gracias a estas inversiones hemos eh, incrementado nuestros beneficios hasta alcanzar los 4.300 millones de euros. A pesar de que en España nos ha caído un 19% consecuencia de unos costes más elevados de los precios energéticos que no hemos pasado a los clientes. Nuestra contribución también a las sacas públicas. Yo creo que pensar que hemos destinado 7.500 millones, de los cuales más de 2.600 millones a España, transformándonos en uno de los tres mayores. Eh, eh, contribuyentes en España a las arcas públicas como consecuencia de los impuestos que pagamos, pues yo creo que también es un elemento importante. Durante este año pasado hemos visto que si hubiéramos hecho mucho más renovables de las que hemos hecho durante todos estos años, los precios hubieran est estado muy por debajo de lo que han estado al no estar dependiendo de importaciones de gas. Por tanto, hay que acelerar esta inversión, hay que hacer lo posible para que, que eh, los mercados eh, puedan desarrollarse y se desarrollan si hay una situación estable, predecible y con una visión de largo plazo. Esta reforma de mercado es lo que están proponiendo países como Alemania, Holanda, los países nórdicos, que lo que pretenden es precisamente que haya más mercado, más Europa, más interconexiones y más flujo de energía entre unos países y otros para evitar las situaciones que hemos tenido a lo largo del pasado año.